Prédicas Invitados especiales Hablando con Jesús, Podcast Estamos en la gloria, querido oyente televidente, aquí en que estamos en la gloria radio y también en Facebook Live, con otro tema maravilloso que nos pone el Espíritu Santo, un tema maravilloso que se ha titulado La clave para salir de la pobreza, qué hermosa palabra que nos pone el Señor en esta mañana, en esta tarde, en el momento que tú nos escuches, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro rey, siempre gozándonos, lo que hace el Señor a través de, de este Ministerio Radial Fundación, y esperamos que muy pronto sea templo, si es la voluntad del Señor. Eh, Padre Celestial, Padre de la Gloria, gracias por esta mañana, por este día, Señor, por esta mañana bogotana, un poco fría, pero siempre calentitos en la presencia de nuestro amado Señor. Eh, te alabamos, te glorificamos, un saludo a todas las personas que nos escuchan a nivel mundial, en por Cristianos en la Gloria Radio, puedes bajar nuestra aplicación por Play Store eh, y buscarnos por Cristianos en la Gloria. Bueno, un tema maravilloso que pone el Señor en esta mañana, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente. Y, y una vez más, el tema de esta mañana se ha titulado La clave para salir de la pobreza, salir de esa pobreza que todos dicen. <coughs> pero yo me veo como corto, no sé qué está pasando, no sé qué me está sucediendo, hago lo más que yo pueda, pero... No hay, por más que trate, no, no salgo de la pobreza. Esta pobreza que te voy a hablar en esta mañana, no estamos hablando no vamos a hablar de plata, si creías que vamos a, a tocar este tema. Estamos hablando de la pobreza espiritual. Esa es la pobreza que el Señor nos va a hablar, porque si nos hablamos de prosperidad y que... Te va a bendecir. Yo sé que el Señor te va a bendecir grandemente y que te va a dar ese, ese mendocarras a mandar a casa. Claro que el Señor quiere que tú también tengas eso, pero si tú realmente no estás enfocado en lo espiritual, ese es el problema. Entonces la clave para salir de la pobreza, esa pobreza que muchos dicen tenerla, pero no la tienen. Les faltan unos puntos, unos requisitos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la hemos hablado, y, y bueno, siempre dándole la gloria y la honra al Señor, de que Él siempre nos está instruyendo y siempre llevándonos bajo su dirección, no la dirección nuestra, la humana, sino siempre pidiéndole en cada decisión eh, en, que, en lo que debemos hacer en el nombre poderoso de Jesucristo. Debemos siempre darle esa gloria, esa honra y el poder a nuestro Rey. Y es maravilloso como el Señor... Aquí, eh, en esta palabra, nos va a llevar al Evangelio de San Marcos, capítulo 8. ¿Es tú que tomas apuntes, capítulo 8, del versículo de 35 en adelante. Y nos dice el Señor una palabra maravillosa, mis hermanos cristianos, en la gloria, querido oyente, la clave para salir de la pobreza. Y bueno, comienza, comienza este versículo, lo iba a comenzar en el versículo 36, mis hermanos, pero algo me inquietó que comencemos del, del versículo 35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 El hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles. Qué hermosa palabra nos trae el Señor. Y antes de comenzar, un saludo para todas estas madres que, que fueron instrumentos y son instrumentos para que nosotros vivimos a este mundo. Un saludo grande y poderoso para todas las mamás y desde aquí desde que estamos en la Gloria Radio del, del, del ministerio, en total una gran bendición en el nombre poderoso de Jesucristo, y bueno mira lo que nos dice el Señor en esta hermosa palabra, que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma como te venía diciendo hace unos segundos, de qué este serviría, y conozco mucha gente y he conocido mucha gente que tiene demasiado, demasiado demasiado dinero no saben qué hacer con tanto dinero que realmente muchas veces sí me decían no soy feliz. Vivo, vivo como que me hace falta algo. En ese tiempo no conocía de, de, de Dios y no había una respuesta para eso. Pero hoy en día, si pudiera volverlo a ver, les diría, Cristo Jesús es, tu, es, es lo que te falta a ti. Cristo Jesús haría, eh, es lo que te haría ganar muchas cosas más que el mundo. Podrían tener viajes, podrían comprarse un carro hoy, comprarse un carro mañana. Pero eh, la clave para salir de la pobreza es conociendo esa verdad y esa verdad te va a hacer libre. Esa verdad que realmente el Señor te está diciendo de qué, qué aprovecharía el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma, ¿qué aprovecharía si tú en este instante ganarías unos 100 millones de pesos o 100 millones de dólares? Tú dirías, ayudaría al pobre, bueno, ya ayudarías, pero muchas veces, por ejemplo, en los Estados Unidos, vemos gente que gana mucho eh, ganó la lotería, y las estadísticas muestran que estas personas pierden todo ese dinero en cinco Máximo siete años, que han otra vez a lo que eran antes, porque no tuvieron la dirección de Dios. No estoy diciendo que vayas a jugar lotería, porque a Dios no, no le agrada eso. Pero ¿de qué te serviría ganar muchas cosas, a legal o legalmente, en el nombre poderoso Jesucristo? ¿Qué te serviría? Nada, si realmente está yendo para una eternidad de perdición. Por eso el Señor te está diciendo en esta mañana, la clave para salir de la pobreza, esa clave de la, de, para salir de la pobreza hay tres puntos muy importantes, para llenarte y, y, una, y una de las claves para salir de esa pobreza que necesitas llenarte del Espíritu Santo. También nos habla en, San Mateo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, 24 en adelante, y nos habla sobre que Jesús anuncia su muerte, nos habla algo parecido como en, en lo que acabamos de leer en el Evangelio de San Marcos, que de qué le sirve las, a las personas si ganan el mundo y si perdieron su alma, de qué te sirve, mejor dicho, si tú eres mujeriego o eres mujeriega, eh, pero si realmente no tienes a Cristo en tu corazón, si realmente no tienes a, al Padre, no tienes, porque si tú no tienes al Hijo y no reconoces al Hijo, pero ahí sí, mejor dicho, no ha reconocido al Padre. Y es por eso que el Señor en esta mañana, en esta tarde, o en esta noche, mis hermanos de Cristo en la gloria, te está invitando a que mires estos puntos, a que los escribas, a que si necesitas repetir la emisión, la puedes repetir las veces que tú quieras. Y es por eso que el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te está diciendo, bueno, tú me estabas pidiendo que querías salir de la pobreza, y yo te estoy dando... Eh, mejor dicho, diciendo que esa pobreza espiritual que tienes la vamos a enriquecer, a enriquecer la vamos a, a llevar a lo sobrenatural en el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, maravilloso eres, Señor, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Entonces el Señor nos dice: Si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Si no, tú no me reconoces como su Señor, no tenemos nada en conexión. Es por eso que el Señor te está invitando a que hables a las puertas de tu corazón. Porque el Señor está golpeando esas puertas de tu corazón, está golpeando las puertas de tu vida, está diciendo: Hija, hijo, estoy dispuesto a hacer lo sobrenatural contigo a llevarte a un nivel sobrenatural, a llevarte a un nivel de gloria, a llevarte a un nivel de que realmente vas a conocer las cosas que, como dice el profeta Jeremías 33:3, clama a mí y yo te haré conocer esas grandes cosas maravillosas en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Estás dispuesto a conocerlas? ¿Estás dispuesto a, a profundizar, a entrar a, a, en esta dimensión? Tú irás... Pero no voy a tener ese carro, esa casa y esa beca. No va a tener, te voy a dar, te voy a dar lo suficiente para que, para que estés bien. Hay un proverbio en el capítulo 30, del 7 al 9, que dice que, dice, dice que, que le, eh, este ese, ese, ese, ese hermoso proverbio dice que le, le dice al Señor: que Señor, dame lo suficiente. No me des mucho porque te puedo olvidar. No me des menos porque puedo quejarme, para no olvidarme de ti. Dame lo suficiente, Señor. Y lo que te está diciendo el Señor, yo te voy a dar lo suficiente para que tú puedas estar bien, para que tú también, si quieres ayudar a los demás, te lo voy a dar. Pero el Señor te dice, ¿de qué te sirve si te ganaras hoy el mundo? y perderás realmente una vida eterna en el nombre poderoso de Jesucristo. Santo eres, poderoso eres, Señor. Nuestras almas te alaban, te glorifican. Y es por eso que el Señor en esta mañana nos está diciendo, te voy a dar la, la, la primera clave. Esa primera clave, mis hermanos de cruceros en la gloria, que la podemos también encontrar en Hechos capítulo 13, 13 versículo 52, uh, 52. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esa es una clave muy importante que nos da el Espíritu Santo en esta mañana de aquí, en Hablando con Jesús Podcast, aquí en cristianos en la Gloria Radio, también en, en Facebook Live, que nos está diciendo el Señor, que lo, eh, eh, en Hechos tre, capítulo 13, versículo, uh, versículo 52, que nos dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu. ¿Tú realmente estás lleno de gozo y del Espíritu Santo? Tú dirás, no, y no sé cómo hacerlo. Y es por eso que el Señor te está invitando en esta emisión a que salgas de esa pobreza espiritual, a que te enriquezcas de lo sobrenatural. Eh, y el Señor me pone estos temas porque hay esa autoridad para hablar. Hay esa autoridad de que eh, uno ha comenzado de lo más bajo, y ha llegado a un punto que falta, claro que sí, pero ha llegado a un punto que el Señor le ha dado la autoridad a uno de decirlo, bueno, tú puedes hablar ya de esto, tú puedes dar las buenas nuevas de, del reino y decir qué debes hacer para llenarte del Espíritu Santo, qué debes tener, debes tener una santidad en el nombre poderoso Jesucristo. ¿Tú realmente tienes esa santidad? Muchas veces hacemos cosas al comienzo si estás en los caminos del Señor hasta ahora estás tomando esa leche pero si llevas mucho tiempo en los caminos del Señor hay cosas que realmente necesitas entender que para llenarte del Espíritu Santo hay que dejar muchas cosas como dice una vez más el evangelio de San Marcos de qué aprovecharía el hombre si ganara todo el mundo es aprovechar es aprovechar, mis hermanos cristianos en la gloria, si ganaré todo el mundo, no significa únicamente en la parte de dinero, sino en tus en lo que tú quieras ver, en lo que tú quieras hacer. Precisamente escuché una frase que, que, que dice Y la voy a poner a mis términos, mis hermanos. Eh Deja de usar mucho TikTok, ponte a escrudiñar la palabra, porque de pronto mañana no podrás pagar la factura de ese celular. Necesitas escrudiñar más la palabra, necesitas más entregarte en la presencia del Señor, en el nombre poderoso de Jesús, siempre dándole esa gloria y esa honra y el poder a nuestro reino en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos está invitando a que realmente te llenes en el nombre poderoso de Jesucristo de su palabra. Y siempre dándole la gloria y la honra a, a, a, al Rey. Siempre llenándote, siempre haciéndolo cada día lo mejor para el Señor. Siempre lo mejor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y cada vez que cuando tú te llenas del Espíritu Santo, yo sé que eh, el Espíritu Santo te pone qué ver, qué no ver, qué escuchar, qué no escuchar. Porque la misma palabra dice, cuando tú estás, cuando tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu te conmueve a que no, eso no es de Él. Como que ahí quedó, como que el Espíritu Santo, tú sientes que el Espíritu de Dios se está alejando como que no quiere ser partícipe de lo que estás viendo o de lo que estás haciendo. Y es por eso que este es un punto muy importante para salir de la pobreza, de la pobreza espiritual, lo que estoy hablando. No estoy hablando de la pobreza de dinero. Porque muchas veces eh, se, en las tradiciones católicas siempre se hablaba de pobreza. Pero siempre se, se habla de plata, pero no se habla del espíritu. Aquí no estoy desagregando a los católicos. Pero siempre se, se cuando yo era católico, siempre yo pensé que se hablaba de pobre, de pobreza, de dinero. No, el Señor se refería a los pobres de espíritu, a los que realmente no han nacido de nuevo. A los que realmente no tienen la presencia del Señor con ellos. Pero tú dirás, no. Eh, hoy vemos en, en el cristianismo mujeres con falda, pero son peores que las que usan pantalón. Claro que sí, claro que sí. Se ve de todo, se ve de todo, pero... Por eso hay que comenzar a quitarnos vendas, por eso hay que escudriñar la palabra, por eso que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para salir de esta pobreza espiritual, mis hermanos de Cristo en la gloria, querido oyente televidente. Un punto muy importante que nos pone el Señor también en Efesios, capítulo 5, versículo 18, que es maravillosa palabra, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Sino sé llenos del Espíritu Santo. Mira lo que esa palabra maravillosa que nos da el Señor. En lo cual hay disolución. Por eso el Espíritu Santo te pone. ¿Quieres llenarte más de mí? ¿Quieres salir de esa pobreza espiritual? Bueno, entonces muera tu yo. Muere las placeres que a ti te gustan. Y comienza a vivir a Cristo en tu vida a vivir a Cristo en tu corazón ¿qué te hace no ir al próximo nivel? ¿qué te hace no llenarte más de mí? quién no te hace llegar al Padre para con el Hijo? ¿al Hijo le gustaría que tú estuvieras en la pornografía? no y si tú no tienes al Hijo no tienes al Espíritu Santo y como veníamos hablando y lo hablamos creo que en la misión del eh, domingo pasado, de hablando con Jesús Podcast, el, la clase tu casa eh, es el reflejo tuyo. ¿Y cómo estás a casa? ¿Cómo está ese hogar? ¿Se, muestra, se ve como pobreza espiritual ahí, o se ve, esa, se ve esa riqueza espiritual que cada día te está diciendo. Hmm, cada día me estoy llenando más y cada día quiero más me hizo acordar ayer que estaba escuchando una hermosa predica de la, y, to, y tocaran la parte de la, de la mujer samaritana que el Señor le decía que tú no sabes con quién estás hablando si supieras con quién estás hablando pedirías de esa agua y el Señor te invita a que salgas de esa pobreza espiritual, a que Invites al Señor y reconozcas que Él, Él es el que te está hablando y te está diciendo te voy a dar de esa agua, de la agua, del agua que tú quieres, del agua que tú realmente estás diciendo bueno, eh, yo quiero de esa agua y cada, me haces recordar y yo creo que ya lo he testificado cuando comencé a tus hermosos caminos, el Señor eso fue aproximadamente unos 17 años me decía, y tú, y tú, y tú predicarás mi palabra y, y pedirás más, que más que querrás aprender cada día más. Y yo, pero, yo, pecador, y cada día quiero arreglar más mis errores. Y yo decía, pero. Cuando yo y ni, ni, ni tomaba una Biblia, sino siempre decía que la, que si leía la Biblia me, me iba a volver loco. Pero esa locura hoy es maravillosa. Esa locura hoy en día es de conocer a Cristo, de amar a Cristo. Y cada día es de evolucionar cada día más en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos está invitando también. Miren lo que nos dice Juan 14, 6, y, y es hermoso, y tú, yo sé que tú lo sabes, que él, él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú sabes que Jesucristo es, la, eh, es el camino, la verdad y la vida? Si no lo sabías, te lo estoy diciendo. Si estás comenzando estos hermosos caminos, es, es maravilloso que conocer esa verdad, la verdad de la vida, que te está diciendo, bueno, Quiero sacarte de esa pobreza espiritual, quiero llevarte a lo sobrenatural, quiero llevarte a un nivel de gloria en gloria, quiero mostrarte lo que vas a vivir y muy pronto voy a venir por ti y te llevaré una vida eterna y te llevaré a que realmente tengas una paz, porque como dice en la misma palabra, no va a haber lágrima, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, va a haber alegría, es lo que quiere el Señor en el nombre poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba y te glorifica, mi amado Señor. Y es por eso que el Señor, mi hermana igle uh, eh, Iglesia, mis hermanos, mis hermanas, madres, padres, tíos, niños, el Señor quiere que realmente tengamos un fundamento. Esa, eh, eh, ese fundamento es Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo el Señor nos pide, querida Iglesia, que nosotros como, como hermanos en la fe, como familia, realmente estruyamos al niño démosle a conocer a estos jóvenes, a estas generaciones que para salir de la pobreza hay que conocer a un Dios vivo y de poder que para salir de la pobreza hay que mostrarle realmente a aquellas personas que eh, tienen mucho dinero, en el, en el ámbito de dinero pero no tienen nada y como te dije al comienzo de la emisión eh, conozco Conozco personas que tienen demasiado dinero, pero son vacías, son muertas en vida. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos.? Si tenemos esos ejemplos que el Señor nos pone en la vida, en, en nuestros caminos, es decir, te está diciendo: mira, te puede llenar de esto, pero va a ser, te, va a hacer algo, te va a hacer falta algo. Es mi presencia de llenarte del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo. Qué hermoso es. Eh, pues bueno, yo te digo esto. Hubo una temporada en mi vida que tenía casi todo. Eh, estuve. Eh, caí en el alcohol, viví en la calle. Eh, y esa pobreza, y tenía pobreza espiritual. Creía, creí ten, eh, en tenerlo todo, pero no tenía nada. uno Yo decía en esa época que realmente yo no necesitaba a Dios. Y que yo podía vivir sin Dios. Pero hoy en día entiendo que sin... Sin nuestro amado Jesucristo, no podemos hacer nada. Por eso el Señor te está diciendo, llénate del Espíritu Santo, llénate de mi presencia. Ya el precio fue pagado, ya, era, ya se pagó, pero lo único que tú necesitas hacer es obedecer, seguir unas reglas. Es cuando en tu trabajo tú tienes que llegar puntual, tú tienes que hacer las labores que son específicas a tu labor. Y sales a una hora específica. Eso es seguir las reglas. Y si tú no sigues las reglas, ¿qué va a pasar en ese empleo, en ese trabajo, en esa empresa que tú tienes? No va a prosperar, no va, te van a sacar del trabajo porque van a decir, no, esta persona no nos conviene porque no nos tiene un rendimiento positivo para nuestra empresa, no da una buena imagen. Y como embajadores del reino de los cielos, querida iglesia, necesitamos realmente salir de esa pobreza espiritual, de ser de ser puntuales con el Señor, de ser puntuales en esa oración, de ser puntuales, que ese es un, un gran punto para salir de esa pobreza espiritual, también ser puntuales en ese ayuno, ser puntuales, de escruñar la palabra, no, no únicamente escuchando, sino también escruñando, profundizando, eh, mirar qué nos dice por ejemplo el, el, en Hechos y los discípulos estaban continuamente, que es continuamente continuamente eh, tipifica es que realmente estaban estaban metidos eh, estaban eh, continuamente estaban profundizados y que querían ser llenos Estaban ahí, orando, orando, llenándose de la presencia del Espíritu Santo, cada día buscándose continuamente eh, de esa santidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque si podemos a, a leernos, querida iglesia, en Hechos 13:52, los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu. ¡Pum! Terminó. Cerremos la Biblia y ya. No, tienes que entender cada palabra, tienes que entender cada versículo. Hoy ese versículo te puede dar una, un mensaje, mañana te puede dar otro mensaje. Un versículo, cada día te puede dar muchos, uh, muchos mensajes, un solo versículo. Y el Señor lo puede, y te puede dar muchos mensajes, pero hay que entender las palabras, hay que entender las comas, hay que entender los puntos. Esto es maravilloso, cuando comencé a escruiñar, a profundizar la Biblia, ¿qué falda, claro que sí. Pero el Señor cada día eh, enseñándole a uno, realmente, qué significa. Y conociendo ese camino que es Jesucristo, la verdad y la vida, nos está, nos está diciendo que él, que él ya nos sacó de la pobreza. Pero ya está en cada uno de nosotros seguir esos pasos. Un paso muy importante es el ayuno. Es ayuno para que... Eh, matar esas cosas de la sangre toda tentación, toda cosa y mira que el Señor eh, el Señor nos nos lleva a, a el profeta Isaías en el capítulo 58 versículo 6 que nos dice el ayuno que he escogido no es más bien, eh, no es más bien romper la, las cadenas de injusticia y desatar las correas de yugo poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Muchas veces eh, no se ayuna, se, eh, nos justificamos, pero como siempre lo digo y siempre y, y me van a dar decir no este, este no es el ayuno establecido, Porque es esa persona que trabaja todos los días y necesita hacer cosas físicas. Haz un ayuno de mediodía, entregaselo de corazón y vas a ver que el Señor va a ver la exposición de lo que eh, tú estás haciendo para el Señor. Eso sí, mejor dicho, en ese momento que no van a decir que van a que, pero tú estás con el Señor. En el nombre poderoso de Jesús, vas a romper esa atadura de, de pornografía, eh, de lascivia, eh, no sé, pero vas a comenzar a romper todo eso para llenarte de la presencia del Espíritu Santo. Si eres una persona mal hablada, pues comienza, Señor, Dios mío, quiero cambiar mi forma, ayúdame a cambiar, a transformar de mi forma de, de hablar, Señor, que no es apropiada. Porque recuerda que somos embajadores del Reino de los Cielos y como embajadores del Reino de los Cielos debemos dar una imagen intachable Y lo hemos hablado, aquellos embajadores que van a otros países deben dar una buena imagen, de, eh, por ejemplo, del ámbito colombiano, de nuestra Colombia. Si ellos dan una mala imagen, van a decir, todos los colombianos son malos. Es como decir los venezolanos que viven aquí en Colombia. Hay una inmigración bastante eh, de Colombia, pero uh, hay unos venezolanos que desafortunadamente la gran, la gran mayoría tienen mala fama porque roban y todo eso, pero uno dice, no, no podemos generalizar porque todos no son así. Hay venezolanos buenos y conozco venezolanos buenos. Venezolanos que realmente se la están trabajando duro, están aportando al país, pero no todos están robando. No todos, son, no todos son mal hablados. Pagan sus impuestos. Conozco varios venezolanos y son muy buena gente. Y son amigos míos. Y puedo compartir y, y puedo compartir con ellos eh, cosas de cultura. Ellos con lo, lo, la cultura colombiana, la, yo con mi cultura colombia, colombiana. Y ellos, y ellos acoplándose a nuestra cultura, que es diferente. Y eso es como salir de esa pobreza, de entender muchas cosas, que a veces nos cuesta como seres humanos entenderla. Entonces te lo repito. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en, eh, poner en libertad a los suprimidos y romper toda atadura entonces comenzar a romper todas las cosas, a, a comenzar a tener esa libertad en el nombre poderoso de Jesucristo. Y vas a ver cómo vas a ver un, eso sí, vas a ver, van a venir las tentaciones, van a venir todo, pero vas a ver algo maravilloso, vas a sentir, ¿no? eh, a lo personal te comparto, vas a sentir algo eh, como diferente, te vas a decir, se sentir diferente vas a tener una, una tranquilidad más y es un tema que vamos a también a tocar eh, el punto sobre el ayuno la oración cómo debes hacerlo si no lo hacemos no, hablando con Jesús podcast lo podemos hablar en eh, en las emisiones del jueves la fe que conquista que Dios nos sea direccionándonos y, pues, bueno, si es un Hablando con Jesús Podcast, bienvenidos. Y si es en una, uh, la fe que conquista, lo haremos ahí. Pero esas son claves muy importantes, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, que aquí nos escuchan y nos ven, a, uh, nos ven por Facebook Live y nos escuchan por Cristianos en la gloria Radio. Entonces, esas son las claves para salir de la pobreza. Esa es una de las claves. El ayuno. También una clave muy importante, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, es que debes escudeñar la palabra. Es escudeñar la palabra para mí, te lo digo, es un punto muy importante, porque al momento que tú escudeñas la palabra, y como dice Juan, el Evangelio de Juan uh, 8.32, eh, que la verdad te hará libre, vas a comenzar a entender muchas cosas. Y te va a enseñar también cómo ayunar, cómo uh, orar, cómo entender realmente que el Señor quiere de llevarte de gloria en gloria, de un nivel maravilloso. Pero es como, una vez más, volvemos a, vuelvo al ejemplo que comenzamos, a, a, a que te dije hace unos minutos, segundos, eh, comienzas en esta empresa te dan una, una orientación de cómo se maneja, que de cómo la empresa funciona o, lo, o el labor que, la labor que tú tienes que hacer y te van a dar una inducción, cómo debes manejar ese equipo, esa computadora, no sé. Pero tienes que leer, tienes que aprender algo, ¿cierto? Así es con la Biblia. El Señor te está dando los pasos, te está diciendo, bueno, hija, bueno, hijo, estos son los principios míos. Y ese es el primer mandamiento, de que me debes honrar. Pero al mismo tiempo, si tú no quieres, si tú odias a tu hermano y odias a tu hermana, y me dices amar a mí, la misma palabra te está diciendo que eres un mentiroso. Porque si tú no amas a tu hermano a tu hermana, y tú quieres salir de la pobreza espiritual, ¿cómo quieres que yo te prospere? ¿Cómo, cree, ¿cómo quieres que yo te lleve de un nivel sobrenatural? entonces ahí comienza el estancamiento y tú dirás, pero yo ayuno pero yo, yo oro pero si realmente no amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente bueno, tú dices ya cumplí el primero y el otro pero ¿dónde dice eso? ve para Éxodo capítulo 20 ve y mira ya y comienza a mirar si estás cumpliendo realmente esos requisitos para salir de esa pobreza espiritual. Y si lo estás haciendo, como el Señor a nuestro hermano Jesucristo le dijo al pobre: Bien, bien, bien has hecho. Ahora ve y vende lo que, estás, lo que tienes y sígueme. Pero a muchos les cuesta. No estoy diciendo que vayas y vendas tu casa. No. sino comienza a vender esas obsesiones que tú tienes. El licor, la pornografía, mirar a las mujeres de, con doble sentido. Hoy en día las mujeres que miran a los hombres con doble sentido. Son esas cosas que necesitas comenzar a vender, que necesitas dejar y comenzar a poner a quién. A Cristo Jesús primero en tu vida. A Cristo Jesús, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, después pues viene la familia y viene el resto. Pero cuando comienzo a nombrarte esto, tú dices no no, no, no, no se puede. Y cuando dices que no se puede es porque no estás dispuesto o dispuesta a salir de esa pobreza espiritual. Entonces, por eso el Señor, mi querida iglesia, mis amados hermanos, debemos escruñar la palabra. Y por eso en Juan, en el Evangelio de Juan 5.39, mira lo que nos dice, escruñar las escrituras. Escucha esto, escruñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que... Dan testimonio de mí. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Qué hermoso que el Señor nos está diciendo, escrudiñad las palabras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El Señor nos está diciendo, tú quieres una vida eterna, tú quieres una santidad conmigo, tú quieres salir de esa pobreza espiritual. Tú, irá. tú estás diciendo, claro que sí. Entonces comenzá a escrudiñar. Comenzar a entender la palabra. Comenzar, si tienes los recursos uh, para poder entender la palabra mejor, pues la dirección la da el Señor, pero a veces hay personas que necesitan ser, tener un uh, un, como un maestro, un profesor para que los oriente, los guíe y qué significa realmente lo que estás leyendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor te invita. Te invita, iglesia. Aquí que cada día más escudeñe su palabra, es algo muy importante. Y una vez más, es cuando entras a esa empresa, necesitas necesita eh, tener esa parte de mirar cómo funcionan las cosas para poder rendir bien en, en esa empresa. Esta empresa es el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos necesitas enterarte cómo evangelizar, cómo llevar la palabra, qué debes de decir, qué no debes de decir, cómo debes de comportarte. Eh, no, no de ser de doble ánimo, que en este mundo tendremos aflicciones, claro que sí, pero Jesucristo ha vencido al mundo. ¿Vienen momentos duros en cada, eh, para cada uno? Claro que sí. Somos debemos Debemos de pasar procesos, sí, pero esos procesos cada día nos enseñan que para el próximo problema que tú tengas, tú digas: No, eh, eh, Dios no me, no me desamparó. Sus promesas están ahí. En el nombre poderoso Jesucristo. Santo eres, poderoso eres, Señor. Mi alma te alaba, te glorifica, Padre celestial. Es una palabra maravillosa que nos trae el Señor en esta mañana. Uh, y mira que una palabra que también que recibí ayer, me, me, me, me la trajo en la mente. En Esdras capítulo 7, versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y, y, y para cumplir, y cumplirla y para enseñar. En Israel sus estatutos y decretos, ¿qué estaba haciendo? ¿Se estaba preparando de qué? De corazón. ¿Cómo está con el corazón tuyo con el Señor? ¿Cómo está tu vida para, uh, con el Señor? ¿Estará bien? ¿Estarás cumpliendo sus estatutos? ¿Estarás cumpliendo lo que está diciendo el Señor? En el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Realmente lo estás haciendo? o únicamente estás yendo al templo o estás haciendo un, una vez en cuando está leyendo la palabra pero realmente no estás haciendo lo que el Señor le pide en el nombre poderoso Jesucristo. Aquí estoy mirando buscando en éxodo eh, los, los, los mandamientos y, y es y lo que dice, y, y habló Dios a todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No, te, no tendrás dioses ajenos ante ante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejante de lo que de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en, ni en las aguas debajo de la tierra. Y hoy vemos, mis hermanos, de de Cristo estamos en la gloria, querido oyente, que hay mucha gente que está idolatrando y no ha querido salir de esa pobreza, ha querido continuar de esas tradiciones. El Señor te está invitando, sal de esas tradiciones. Porque yo soy el camino, la verdad, la vida. Comienza a orar, comienza a buscar de mi presencia, comienza a buscar de mi, de mi Santo Espíritu en el nombre poderoso de mi Hijo Jesucristo. que está difícil puede estar difícil la situación como le decía alguien mira el problema que tú tienes comparado con el problema que estoy viviendo de pro, eh, uno de los problemas que de pronto estoy viviendo hoy en día no es no es nada comparado con lo que tú estás viviendo lo tuyo es, es llevadero pero hay personas que tendrán más problemas más graves que los que uno tiene y es por eso que el señor está diciendo ¿quieres salir de esa pobreza espiritual bueno, comienza, vamos. Comienza a escruñar la palabra. Que esos minutos de tic-tac tú estabas dando, comienza a dar 500, eh, 500, perdón, 15 minutos de, de tic-tac, o oh, sí, 500 minutos de tic-tac, como tú lo digas, uh, sean de Biblia, sean de oración, sean de buscar re realmente esa presencia mía. Yo, todo tiene su momento todo tiene su tiempo, claro que sí vas a tener tiempo también para estar con tu Tic -tac, si tanto quieres ver Tic Tac pero hay, una vez más eh, el, el enemigo es muy, muy, muy eh, ¿cómo se diría? él vino para mentir, para robar y todo eso y como él quiere sacarte de la verdad y sabes lo que hace él ve para el tic tac ve, esta, ve, ve lo, que está, lo que está haciendo esta mujer Mira lo que está haciendo este hombre si vas a usar una red social o si vas a usar un medio de estos úsalo para edificación al pueblo no para colocar cosas que no le agradan al señor entremos como a esos lugares como los fariseos cuando el Señor entraba, estaba con los fariseos o pecadores que realmente no conocían a Dios pero entremos ahí a, y, entre, y comencemos a realmente a, a mostrar a ese Dios vivo de poder que la gente no comience a mirar eh, mujeres bailando hombres bailando Hombre con hombre, mujer con mujer, sino como comencemos como a intensificar más en, por ejemplo, en Tic Tac eh, el Evangelio de Cristo. Que todo diga, que todos digan, oiga, tic tac se volvió eh, una buena manera para llevar la palabra de Dios. Y que eso se vuelva tendencia. ¿Te imaginas la tendencia que que caucionaría y todos dirían ahora se ve más una palabra viva y de poder y los jóvenes fueron convertidos a Cristo y entendieron que eh, que Cristo es la es el camino la verdad y la vida en el nombre poderoso de su nombre entonces se pueden hacer muchas cosas para salir de la pobreza pero está en cada uno de nosotros está en cada uno de ayudar, de evangelizar. Una vez más, tú no de pronto no estás, eh, el, señor, el Señor no te ha predestinado de pronto para estar en un altar, en un púlpito, de pronto estar detrás de una cámara, lo que sea. Estás predestinado a ganarte de tu familia, tus compañeros de trabajo, hasta tu jefe o jefe tus empleados. Porque una vez más, por los frutos seremos conocidos. ¿cómo son tus frutos? ¿son esos frutos de que sea árboles de guayabas pero tú estás dando peras? ¿o qué estás dando? eso es lo que quiere el Señor mira, ¿no? y eso que nos falta tema para la y únicamente vamos con llenura del Espíritu Santo ayuno y eso que medio, medio lo tocamos y medio to estamos medio tocando aquí escruñar la palabra que es tema largo lo terminaríamos. Otro punto que nos pone el Señor, que ya, mejor dicho, se nos va el tiempo. Como siempre lo digo, cuando hablamos de Dios, el tiempo se nos pasa rápido. Pero cuando hablamos de otra cosa, no se nos pasa. Pero cuando hablamos de Dios es maravilloso, mis hermanos. Mira que la nueva versión internacional nos da una palabra hermosa. Me encanta esta versión, la nueva versión internacional. Eh, para aquellos que, que están comenzando en la nueva versión viviente o nueva versión internacional eh, es hermosa esa, esa, eh, esa traducción eh, para poder para, entender mejor la palabra de Dios eh, pero si tú quieres comprar la reina abadera también es, es, es bonita pero con la nueva, vivi, eh, nueva traducción viviente e internacional entenderías mejor si de pronto se te dificulta En primera de Tesalonicenses capítulo 5 de versículo 16 En adelante, mira lo que nos dice Está, Estén siempre alegres Oren sin cesar Den gracias a Dios en toda situación Porque esta es su voluntad para con vosotros en Cristo Jesús un punto muy importante en esa oración que siempre el Señor nos dice que, que siempre estemos que alegres pero tú dices en la situación que yo estoy hay momentos de aflicción, claro que sí hay momentos que tú dices quiero tirar la toalla hay momentos que tú dices no puedo más y continúa diciendo aquí en estos versículos oren sin cesar Así como dice mi esposa, esa oración es como la recarga de tu batería. Que te recargas, cuando tú cargas tu celular, y ese celular va aumentando, esa parte, eh, la mayoría son verde, y va aumentando 50%, 55%, 70%, 75%. Y cuando llegues a 100, es que hacerme una, una oración. Y estás diciendo, wow, me siento listo para... Voy a comenzar un día maravilloso. Oh, y cuando termine ese día, termina con oración también. Siempre orando sin cesar. Terminando la oración, Señor. Como yo le digo, Señor, que, ese, que esa almohadita, Señor, sea para dormir. Toma mis problemas, toma mis cargas y, Señor, si es tu voluntad, que abra los ojos mañana gloria a Dios y ahí va vamos saliendo esa pobreza es lo que el enemigo no quiere que entendamos es lo que el enemigo no quiere que tú realmente vayas con el Señor que realmente entiendas estos pasos porque el enemigo únicamente quiere decir este es en las redes sociales mantente viendo novelas mantente haciendo cosas que realmente no te agradan es lo que quiere el enemigo ponerte pereza, ponerte desánimo en el nombre poderoso de Jesús grande eres, poderoso eres Señor mi alma te alaba un saludo también para nuestro pastor John Velasco de la iglesia transformación para grande y poderoso gracias, un saludo grande y hermoso eh, oramos por esa, esa parte de Colombia, ahorita está eh, duro, duro por allá estoy hablando eh, en la parte de, de de conflicto del, del, del conflicto interno colombiano pero por esa parte ahorita está está, está muy duro la gente está como es, como es como en cuarentena entonces por el mismo conflicto entonces oramos por esa por, por toda Colombia pero oramos especialmente ahorita por su Sucre porque ellos cada día están saliendo de esa pobreza espiritual ellos cada día están entendiendo y el mismo enemigo no les no le no le encanta que la gente esté saliendo, les esté quitando las vendas. Y cuando el enemigo sabe que, que la gente se le está quitando las vendas, como dicen, se le sucre, pone trampa o pone un obstáculo para que la gente no tienda a, a las iglesias o para que la gente, pero como, como hace eh, mi pastor John Velasco, él busca la forma. Y la gente va a llegar y va, y va a decir, no, el enemigo quería que no fuera, pero mira, buscamos los medios para dar las buenas nuevas del reino en los cielos y, es lo que se, y eso es lo que se hace en el nombre poderoso de Jesús pero nos, nos pasará nos dicen cosas, nos pasan cosas pero no importa, pero lo importante es si como decía como dijo uh, el apóstol Pablo si hemos de morir moramos en lo que nos agrada y es en dar las buenas nuevas de reino en los cielos En el nombre poderoso de Jesucristo. Grande eres, poderoso eres, eh, mi amado Señor. Sí, ese ejemplo. Mira, que yo siempre digo que nada es casualidad. El Señor, como yo, yo digo, el Ministerio de Transformación Barak, lleva su año, su año, su año y sus meses. Eh, cómo el Señor lo ha respaldado. Y ahí vemos cómo un pueblo, una comunidad, está saliendo... De, de la pobreza espiritual cuando puse ese título el señor me, dice, me dijo la gente va, va a pensar que vas a hablar de del dinero y yo dije sí señor la gente va a, poder, va a pensar en eso no pero aquí estamos hablando de lo, de lo principal de una vida eterna y también cuando el ministerio que hemos asistido también buscadores de su presencia también eh, el pastor lo hubiera sacado a una comunidad de la pobreza espiritual y eso es lo hermoso y eso es lo hermoso que estos líderes saquen a la gente porque antes estaban ciegos estaban como que parecían como las ovejitas ve, ve, sí, sí, sí, sí, sí pero no como que no se profundizaban en lo que se les estaba hablando pero gloria a Dios por estos ministerios Gloria a Dios lo que se está haciendo. Le doy gloria a Dios Padre Celestial. Estamos en tiempos posteros y entre más almas podamos hablarles y podamos quitarles vendas. Gloria a Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Maravilloso eres Señor, poderoso eres. El tiempo se nos está acabando. Tema hay para largo, pero tiempo se está cortando. Mira lo que nos dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del versículo eh, del 4 al 6. Lo voy a leer rápidamente, mis hermanos, porque el tiempo se nos acabó. Mira esta palabra maravillosa. Toma esta palabra porque es una de las palabras de, que te, de lo que te hablamos hoy. Uno de los grandes puntos para salir de esa pobreza espiritual. Recuerda que antes de darte esta palabra en San, eh, del Evangelio de San Juan, capítulo 15 para salir de la pobreza espiritual necesitas llenarte del Espíritu Santo pero para llenarte del Espíritu Santo ¿qué necesitas hacer? primero, escudilla la palabra de Dios tienes ayuno con el, eh, esa oración, perdón y también tienes ayuno tú haces esas tres armas esas armas que nosotros utilizamos perdona la comparación que voy, a, que voy a usar son esas granadas son esas como metralletas, esas cosas, pero nosotros somos en lo espiritual. Qué mejor arma que el doblar la rodilla y salir de esa pobreza, de esa ignorancia que el enemigo quiere poner. Como el ejemplo que te puse ahorita, que está pasando ahorita en lejos Sucre. Quieren amadrentar a la gente, mantenerla encerrada y se dice que son defensores del pueblo. Eso sí nos amenazan de muerte y todo eso, pero no más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús. Entonces recuerda esos puntos. Oración. Ayuno. ¿Qué falta más? Muy bien. escueña la palabra. Muy bien. Estás atento, estás atento. Muy bien. Muy bien por eso. Y, y ya para ir terminando. Evangelio de San Juan. Dice. Eh, capítulo 15, versículo 4 al 6. Permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Mira lo que nos está diciendo el Señor. Permanece en mí y yo en vosotros. O sea, mantén esa oración, esa ayuno, screen, la palabra, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Nosotros no podemos llevar cargas y creernos Dios debemos entregárselos a Él, porque Él es el que va a pelear las batallas por nosotros. Y continúa diciendo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si nosotros no tenemos a Cristo Jesús, si no tenemos al Espíritu Santo, si no vamos a través de ellos hasta el Padre, mejor dicho, como lo digo vulgarmente, perdemos el año. Eso es lo que necesitamos tener en el Hombre poderoso Jesucristo llenarnos de su presencia, tenernos con Él. Por eso vamos a salir de esa pobreza espiritual. Y yo sé que Colombia está haciendo una oración, está haciendo, estamos clamando, como dice el profeta Jeremías, estamos clamando de que Colombia va a haber un avivamiento sobrenatural. Yo sé que hay muchas congregaciones que están pidiendo por este país, por estas elecciones en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y continúa diciendo esta palabra. Yo soy la vida vosotros los pámpanos el que permanece mira que, uy, esto, es maravilloso, esto es un tesoro, esto es una perla mis hermanos, el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto y yo sé que tú estás llevando mucho fruto, yo sé que tú estás ganando a tu familia, yo sé que tú estás ganando a tus empleados, yo sé que tú estás ganando a tus compañeros de trabajo mi querida iglesia porque, pero, porque, uh, porque separados de mí nada podéis hacer Okay, entonces yo estoy diciendo, si no es como, eh, te voy a poner este ejemplo, ese Wi-Fi que necesita una contraseña, y esa contraseña, ¿sabes cuál es? La oración, el ayuno, y ¿qué más? Excluye la palabra. Mira, ¿acordaste? Esa, es, esa es la clave. Tú estás conectado con el Señor, con esos tres, esa es la clave. Y si tú te conectas con el Señor, con esas claves, perfecto. No va a haber demonio, no va a haber brujo. eso sí los ataques van a haber. ¿Momentos altos? Momentos... Claro que sí. Y son momentos que debemos de valorar y aprender de cada eso. Y como yo lo hablo con algunos hermanos, si tú no aprendiste de esta pandemia algo, hay un problema contigo, que no quieres salir de esa pobreza espiritual. Y ya para terminar el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si tú realmente no quieres estar con el Señor, listo, no hay problema. El Señor no obliga a nadie. ¿Vas a ir a una vida eterna? Claro que sí, pero en el lago de fuego, mi hermano. ¿Cómo, cómo, cómo, me, eh, ¿cómo me dices eso? Te estoy diciendo la verdad pon la mano, pon a calentar agua y pon tu mano y cuando esté hirviendo cerca, cerquita ahí, no te vas a quemar pero así es que vas a estar toda una vida eterna entonces mucho cuidado ya el tiempo se nos acabó ya me están diciendo que debemos cortar pero siempre dándole la gloria y la honra al Señor vamos a hacer una oración cortica Padre Celestial, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido por estas personas, Señor, que nos ven, nos escuchan, Señor, a través de Cristianos en la Gloria Radio, a través de Hablando con Jesús Podcast, eh, por Facebook Live, Señor, gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, eres grande, eres majestuoso, Señor, te pedimos por Colombia, por lejos, Sucre, Señor, que tú seas tocando esas vidas, tocando esas almas, Señor, aquellos hombres que quieran tomar el poder de tu pueblo, Señor, tú eres más grande, Padre Santo, maravilloso, Señor, y yo sé que tú vas a ser maravilloso, Señor, tú nos vas a sorprender en el nombre de Jesús Señor, estamos en tiempos postreros, estamos en tiempos para el celestial que realmente necesitamos un pueblo que necesita salir de esa pobreza espiritual, amado Señor Padre amado, Padre la gloria, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús Señor y te pido por cada petición de mis hermanos Señor, que te pido sanidad en cada uno de ellos, amado Rey en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra, amén y amén bueno mis hermanos de Cristianos en la Gloria, de aquí en Hablando con Jesús Podcast, a aquellos que nos ven en diferentes ministerios, bendiciones también. Nos veremos en otra emisión, Dios mediante un, próxima, una, un próximo domingo. Y siempre recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios y vamos a continuar con nuestras emisiones aquí en Cristianos en la Gloria Radio. También puedes bajar la aplicación en, la, en el sistema de Play Store, en, en el sistema, eh, si tienes un... un un teléfono Android, puedes bajar a Cristianos en la Gloria y escucharnos nuestras emisiones. Bendiciones y que Dios te continúe bendiciendo. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Popcats.